Lo que vemos es que hasta ahora lo que se nos está vendiendo es humo. No sabemos exactamente cuáles son las intenciones y los planes del gobierno para estos terrenos de la eh, ya desaparecida factoría de Arcelor. Y nos preocupa especialmente que la operación supone en estos momentos un auténtico regalo a una multinacional con pingües beneficios y que dejó hace cinco años a cientos de trabajadoras y trabajadores en la calle la compra de los terrenos va a suponer la exoneración para la empresa de la obligación de descontaminar los terrenos la obligación de regenerar esos terrenos una regeneración una descontaminación que vamos a pagar a escote todas y todos en Euskadi con dinero público y que además supone un ingreso para una empresa multinacional como decía con millones de euros de beneficio un ingreso de 7 millones de euros también procedentes de las arcas públicas. Desde el Carrequín Zumárraga pedimos al PNV que a partir de ahora actúe con mayor transparencia, informe de cada uno de los avances que se vayan produciendo, produciendo y busque consensos. Desde luego nos surgen también algunas cuestiones. Si hay más empresas interesadas en instalarse en los terrenos además de Plastic, de plastic Energy y de qué tipo. Cuántos puestos de trabajo está previsto generar, si se van a cumplir las exigencias medioambientales, si se apostará por empresas cercanas o si una vez más se pondrá dinero público para que empresas extranjeras aumenten su capital. Pedimos que el PNV que se deje de secretismos y nos informe al resto de formaciones con representación, con rigor y transparencia, como decía anteriormente. Noticia Vera, Ona Gure gure herrietako ekonomia suspertzeko, indar berritzeko, beti ere etorriko diren proiektuak ingurumenarekin errespetagarriak izaten badira eta ekonomia zirkularraren barruan oinarria badute.